Y que de nuevo chicos, el día de hoy les traigo un profile que pues es muy pedido realmente y creo que ya eh, ahora sí puedo armárselos bien y creo que puedo seguir dándole un poquito de seguimiento conforme el soporte vaya saliendo, ¿verdad? Se trata del, del deck Cybers, la verdad es el deck pues del protagonista actual de Yu-Gi-Oh! Brains y... Al inicio no me gustaba tanto pero con el soporte que le han estado dando va tomando un poquito más de forma como un deck Aunque no son un arquetipo como tal, más bien son un tipo, eh, funcionan como uno y esto está bastante padre Entonces ya está tomando un poco más de forma y con el soporte que viene más adelante pues se va a poner mejor Entonces pues ahora sí decidí tenerlos ahí, así que vamos a empezar con el profile Primero eh, presentamos a... Ladybook, que la vamos a jugar a 3 Simplemente eh, es un monstruo bastante bueno Si se invoca de manera normal o especial Podemos añadir de nuestro deck a la mano Un eh, monstruo cybers de nivel 3 de nivel o menor Eso está bastante bien Es algo así como un joker para los eh, cybers Y eso está bastante padre a decir verdad Me gusta mucho ese efecto Aunque la limitación de que sea nivel 3 es algo complicado De cualquier modo tiene que ir a 3 y sí o sí. Tenemos bastantes monstruos nivel 3 cybers Que pueden hacer un efecto excelente y pues sí, ¿verdad? Jugamos eh, triple balance lord Ay, como chinga cookie, ¿verdad? <ríe> Jugamos triple balance lord Balance lord es un monstruo demasiado bueno Simplemente eh, su efecto de cuando es desterrado Es que invoca de manera especial un cybers de la mano Y cuando es, eh, esté en campo podemos pagar 1000 life points Y tener derecho a un extra normal summon eh, por ese turno, entonces eso está bastante bien. Eh, por ambos casos, tenemos ganando. Tenemos muchísimo para aprovecharle. Y tiene que ir a 3, sí o sí. La verdad, me gusta mucho ese monstruo. También jugamos triple Cybers Gadget. Es un monstruo que me gusta bastante. De verdad, muchos monstruos de aquí o todos los que juego aquí me gustan bastante. Y Gadget no es decepción. Cuando es invocado de manera normal, podemos seleccionar un monstruo Cybers de nivel 2 o menor en el cementerio, e invocarlo de manera especial. Eso está chido cuando tenemos a los eh, Proton y los Bitron en cementerio. Y cuando esta carta deja el campo, podemos invocar de manera especial un token Gadget. Eso está bastante bien. Eh, pues es un deck eh, que se enfoca en Link Summon, ¿verdad? Entonces mientras más monstruos tengamos mejor Simplemente se puede explotar demasiado el Cyber's Gadget Y es la razón principal por la que va a 3 eh, Jugamos doble Widget Kit Este sujeto está bastante padre Pero no está tan chido verlo eh, más de 2 en mano esta, Cuando esta carta es invocada, no importa si de manera normal o especial eh, Podemos invocar de manera especial desde nuestra mano un monstruo Cyber's entonces, En posición de defensa Eso está bien, es como un Goblin Bird Por así decirlo eh, Para los Cybers, con la excepción de que Goblin Bird Requiere ser normal, esto no importa si es normal o Especial, de cualquier modo tiene que ir Porque si, sí, extiende mucho las jugadas Y eh, podemos invocarlo sin Gastar nuestro Normal Summon, por así decirlo eh, Desterrando a Balance Lord Para que este sujeto caiga especial Y este puede invocar a Lady Book Por ejemplo, la verdad está bastante bien Entonces, eh, por eso otro monstruo que jugamos a dos y me gusta bastante es Draconet. Draconet eh, es bastante especial, varios decks no lo juegan, pero a mí me gusta mucho. Tiene un especial, eh, no sé, me gusta bastante. En especial tiene una sinergia con eh, Command Torn, que creo que se llama el, el chivito de los Cybers. Eh, porque este sujeto invoca de manera especial del deck un monstruo normal. Eso está bastante bien. Este monstruo vale por dos, por así decirlo, pero el costo es que ese monstruo, eh, bueno, que se haya invocado de manera normal. Entonces, eso nos limite un poco, ya que si fuera especial sería mucho mejor, pero no, tiene que ser normal a la fuerza. Tenemos que gastar nuestro Normal ahí, o nuestro segundo Normal de Balance Lord. Pero eso no importa, realmente tiene un muy buen efecto y por eso hay que llevarlo a dos o al menos a uno, pero es más su decisión. Si no quieren llevarlo, pues es su es, es opinión, ¿verdad? Es su manera de jugar, pero a mí me gusta llevar al menos uno. Aquí está el chivito que les decía Este sujeto está bastante padre porque tributa a un monstruo eh, Cybers E invocamos desde el deck monstruos eh, Cybers normales igual, Cuyos niveles sumados sean igual al monstruo que tributamos Entonces por poner un ejemplo de una u otra manera llega este sujeto al campo Y gastamos nuestro Normal Summon en Draconet eh, Draconet trae a Protron o a Vitron, lo que necesitemos, y este sujeto puede tributar a Draconet para traer eh, otros, otros dos o tres monstruos. Eso está bastante padre, llenamos campo muy fácilmente y la verdad me gusta bastante. Jugamos eh, doble backup secretary, esta carta igual es muy buena, se invoca de manera especial eh, si controlamos un cybers, eso está bastante chido, no podemos indagar en más, ¿verdad?, Jugamos eh, Sea Archiver Tiene un efecto similar a Backup Secretary Pero tiene sus diferencias obviamente Este sujeto se invoca de manera especial De la mano o del cementerio Cuando un monstruo es invocado a, un, eh, a una casilla Donde está apuntando un link Eso está muy chido, debo admitirlo Y se va desterrado cuando eh, Deja el campo este sujeto Entonces, aún no está bien Se invoca de a gratis, realmente estamos invocando a cada rato donde apuntan. Por supuesto, nos estamos enfocando a hacer Extra Link o la U. Como ustedes la conocen coloquialmente. Entonces, eh, este sujeto está bastante bien a uno. También jugamos eh, un Boot Stagger. Este sujeto, igual me gusta bastante. Lo juego. Bueno, lo jugaba. Eh, como se puede imaginar en el primer deck de los Cybers Y me sigue gustando bastante, nunca es una mano muerta Siempre vamos a hacer Normal Summon Ley. Y ese sujeto se invoca de manera especial Cuando invocamos de manera normal un Cybers Así que no está de más También tenemos a The Great Buster Este monstruo se invoca De manera especial de la mano Desterrando dos monstruos Cybers en cementerio Cosa que no es difícil de hacer Y podemos desterrar a Balance Lord para aprovechar también ese efecto Entonces está bastante bien O a, o a eh, Dotscaper y tiene el efecto de que una vez por turno podemos seleccionar un monstruo cuyo ataque sea eh, mayor o igual al de esta carta y destruirlo Tiene 2500 de ataque, nos ayuda a pasarnos bastante cosas, entonces eh, tiene este efecto adicional por ahí eh, Como les dije tenemos Dot Dotscaper que lo vamos a jugar a uno, bastante bueno Y también jugamos un Flame Buffalo que me gusta bastante, pero a más de uno no puede ir, es bastante briqueable. Entonces eh, uno, uno basta realmente eh, por último, los monstruos de efecto, vamos a jugar Un Cyber eh, Magician Este sujeto está bastante padre, pero Casi nunca lo vamos a enfocar por ritual, lo que nos Importa es más o menos aprovechar el Efecto de la Cyber Switch Así que nada más va por eso Y ya para acabar con los monstruos, jugamos Dos Protron y un Vitron, son Lo suficiente, no quiero briquearme tanto con Monstruos normales, eh, sus, la suma De sus niveles es 4 máximo, así que eso Está bastante bien y nos permite jugar con eh, La cabrita, entonces eso es todo Por parte de los monstruos, vamos a pasar eh, con las magias del deck Que pues es todo el resto del deck verdad No jugamos trampas Jugamos triple eh, Golden Sarcophagus Esta carta es bastante buena En combinación con eh, Balance Lord Así que no hay más eh, que decir con eso Jugamos dos Cold by the Grave Jugaría tres pero ya no tengo espacio Realmente las hand traps es algo que queremos evitar mucho Jugamos eh, un eh, one Bueno, dos One Time Passcode, nos genera un monstruo gratuito Y además Cybers, entonces Eso está bastante padre eh, Jugamos un eh, Monster Reborn Reborn y un Living Fossil Ahora, estas dos cartas Están eh, eh, Reemplazando Lo que es World Legacy Succession De cualquier modo, son cartas muy buenas Eh... Funcionan bastante bien, realmente se podrían quedar si yo quisiera, no afectan en nada Lo que quieres es revivir un monstruo y es lo que hacen Y en específico eh, World League, eh, Monster Reborn Reborn tiene una bonita sinergia con lo que es Balance Lord Porque podemos eh, ponerlo entre los targets a revivir Y eh, ya sea que tengamos un extra normal haciendo eso o bien invoquemos un monstruo cybers de manera especial en nuestra mano eh, Entonces está bastante chido Jugamos Monster Reborn, por supuesto, y un Soul Charge. Cartas que simplemente te dan juego. Jugamos un Sign... Eh... Signed Ritual, ahora como les dije Casi nunca lo usamos, es más bien para abusar el efecto De la Cyber Switch, pero llega a ocurrir Que si sí la necesitamos, además de que tiene un efecto De que si está en cementerio y no controlamos monstruos Podemos desterrarla a ella y A una, a una Carta monstruo eh, ritual Y e invocar dos tokens me parece Entonces eso está bastante bien, nos ayuda a recuperarnos Un poquito eh, si los descartamos Con los Nightmare obviamente Jugamos por último un 1 for One y un Foolish Burial porque jugamos monstruos nivel 1 Y podemos sacarle bastante provecho a los monstruos que mandemos al cementerio con eh, Cyber Switch, por ejemplo. Entonces vamos a pasar con la parte bonita que es el extra deck. Primero presentamos al bonito Linkuribo que eh, vino como un zote. Hubiera estado bonito, súper, pero bueno, eh, no me quejo. Entonces Linkuribo es algo bastante bueno. Una carta que se esperaba muchísimo y finalmente está aquí. No hay más que indagar en eso, ¿verdad? Jugamos un eh, discípulo y un Link de Boat. Ahora, estos monstruos son bastante buenos en conjunto cuando no tienes mucha jugada. Con que invoques dos monstruos drivers, básicamente ya tienes eh, el extra Link, por así decirlo. Únicamente con estas dos cartas entonces y los Nightmare, por supuesto. Entonces, son bastante importantes. Son como que tu segunda opción o tu primera opción, depende cómo quieras jugarle verdad, para hacer el extra link son simplemente muy buenos, este sujeto eh, puede tributar a un monstruo que esté eh, a, al que está apuntando y eh, hacer que robemos una carta y luego regresemos una carta en nuestra mano al fondo del deck, nos ayuda bastante a regresar al fondo del deck el Cyber Magician o el Synet Ritual que no queremos robar nunca, queremos añadirlas con las eh, la Cyber Switch, así que nos ayuda bastante a, re, a reacomodar las manos y Link the Boat cuando es invocado no podemos invocar por el resto del turno monstruos de Link 3 o mayor, cosa que nos para bastante, entre comillas, si no jugáramos los Nightmare, entonces es bastante importante, cuando esta carta es tributada, obviamente hay sinergia con Link Discípulo, eh, podemos invocar... Dos tokens eh, de votos me parece. Entonces eso está bastante chido. Y nos genera monstruos para seguir nuestras jugadas. Y además los tokens que genera son Cybers. Lo que nos permite sacar a witch Y hacer un desmadre total. Porque witch simplemente es hermosa. Eh, pasando con los ring 2. Jugamos una Honeybot. Un monstruo ch bastante chido debo decirlo. Y una Binary Sorceress. Eh, ambos monstruos son bastante buenos. Así que eh, por eso los jugamos. Jugamos... Por los, Cyber, por los Nightmare perdón, jugamos un Fénix, jugamos un Goblin y por supuesto jugamos un Cerbero, simplemente nos dan el Extra Link demasiado bueno y si quieren jugarlo puro, créanme que yo les recomiendo bastante que jueguen nada más estos Nightmare, no van a jugar más y no les van a estorbar, se los juro por Dios que no les van a estorbar eh, entonces el Nightmare Goblin si quieren no lo jueguen porque está medio carito, pero estos dos si sí, jueguenlos se los aseguro y por más puros que se quieran mantener de verdad se los recomiendo bastante eh, siguiendo con los link 2, jugamos un link bumper. Ahora, esta es más opción para cuando invocamos a transcode talker o... Sí, a transcode talker que nos limita a invocar puros cybers. Esto nos ayuda más o menos a poder generar la, eh, el extra link. Además de que... Eh, tiene muy buena sinergia con Trigate Wizard. Por eso del doble daño que recibe por batalla. Así que está bastante bien. Ahora sí, la joyita de la corona. Jugamos una Cyber Switch. Esta sujeta es la onda. Cuando esta carta... Bueno, cuando... Primero tenemos que aplicar muy bien sus efectos. Y tenemos que saberlos utilizar. Entonces... Eh, si un monstruo es invocado de manera especial a una carta Donde está apuntando, desterramos una magia Del cementerio y añadimos de nuestro deck a la mano Una magia ritual eh, Cybers Y un monstruo ritual Cybers, los que jugamos Obviamente, y tiene el segundo efecto De que si aplicamos este primer efecto Podemos seleccionar un monstruo Cybers en nuestro Cementerio, invocarlo de manera especial Así que nos permite eh, disparar El efecto de Lady Booger, por ejemplo O de Gadget Por si lo mandamos al cementerio, lo que sea Simplemente nos ayuda bastante, nos ayuda muchísimo Se los juro, y esta sujeta simplemente es fenomenal. Jugamos un Trigate Wizard, un Cybers bastante poderoso que genera negaciones y bastante control. Jugamos Power Code Talker, por supuesto. Jugamos un Encode Talker, más o menos para eso de las batallas eh, con Trigate Wizard. Y por último, vamos a jugar al mejor Code Talker hasta ahorita, al menos para este deck. Porque de manera general es eh, Power Code, pero de manera general... Para este deck es Transcode Talker, tiene un efecto demasiado bueno, ya que podemos seleccionar un monstruo Cybers eh, Link 2 o menor en su cementerio, invocarlo de manera especial a donde está apuntando, pero si hacemos esto no podemos invocar más que Cybers por el resto del turno, de cualquier modo está bastante bien, monstruos a los que esté apuntando ganan 500 de ataque y esta carta obviamente, simplemente es un monstruo fenomenal que quiere sacarle todo el provecho al mundo y por eso lo jugamos a dos, ¿verdad? Entonces... Eso ha sido todo por el profile del día de hoy, si se lo preguntan no estoy jugando Firewall Dragon en primera porque está un poquito caro y está un poco fuera de mis alcances en este momento, pero de cualquier modo es probable o al menos es una de esas cartas que están en peligro de van. y no quiero hacer un video para que a la semana o a las dos semanas salga un, la list y haya puteado el Firewall, entonces no me quiero arriesgar realmente siendo objetivos. Eh, el deck funciona muy bien Sin Firewall Dragon Los ayuda muchísimo Es un deck muy barato Déjenme decirles Entonces Pues si verdad En pantallas podrán estar viendo Lo que es el rinconómetro Que es la calificación Y el rating Que yo le doy A este deck Que estoy presentando Entonces eso ha sido todo Espero les haya gustado mucho el video Comentarios dudas O sugerencias Pueden dejarlo en la cajita De comentarios debajo No olviden suscribirse darle like a la página en Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Tampoco olviden pasar a checar La sección de Play of the Game Que se estará subiendo simultáneamente a este profile, yo soy Alberto del Rincón del Belista Y los estaré viendo en el siguiente video